¿Qué icónicos? Espero estén a todo dar. A través de los años han existido una gran cantidad de series o caricaturas, pero en ocasiones desconocemos quién es la mente maestra que desarrolló dicha producción. Por eso, el video de ahora hablaré sobre Akira Toyama. Rex, adelante con el video. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955, es un mangaka, guionista japonés, creador de Doctor Slump y Dragon Ball, cuyo trabajo revolucionó el anime alrededor del mundo. Antes de ser mangaka, trabajó en una agencia de publicidad en Nagoya, donde tenía que ir vestido de manera formal, cosa que a él no le gustaba, y duró 3 años dicho trabajo, años después realizó una publicación en la Shonen Jump donde ahí empezó su nueva carrera y fama. También ha participado y realizado varios mangas como Pola and Roy de 1981, Shovid de 1983, Dragon Boy de 1983, Cashman el Guerrero Ahorrado de 1991 entre otros y algunos videojuegos de la franquicia Dragon Quest, Chrono Trigger, John Force, etc. En Japón es una figura pública, en ocasiones esto le ha causado muchos problemas. Debido al lugar donde vaya él, se encuentran multitudes de fans que quieren conocerlo, muy pocas veces los periodistas han tenido la oportunidad de entrevistarlo y así publicar su entrevista o alguna foto en un diario local o extranjero. En México y en el mundo, Dragon Ball ha sido de las series que más ha marcado a la infancia de muchas personas, y a pesar que esos niños ya varios son jóvenes o adultos, Siguen disfrutando de esta magnífica serie. Las personas que han disfrutado de la franquicia de Dragon Ball, hemos pasado varias horas viendo este gran anime. Y suscriptores, dale like al video si alguna vez levantaron las manos para darle energía a Goku para hacer la gente Dama, intentaron hacer el Hamehameha, volar como Gohan enseña a esta vida o transformarse como Super Saiyajin. Por eso quiero decir muchas gracias a Kira Toriyama. Por todo lo que nos has enseñado a través de tu trabajo, esfuerzo y dedicación. Y si nunca hubiera visto tu trabajo no entendería el valor de la mitad. Luchar y proteger a mis seres queridos. Seguir siendo fuerte para que el próximo enemigo evento pueda seguir adelante. Y que todo ser malvado puede convertirse en una buena persona. Si te gustó el video, apóyame por favor con manita arriba, comparte y suscríbete a la comunidad de Icónico Mundo.